Let's ah. Eso es Cuba, la luz de la tarde, el mar que te llama Eso es Cuba, mano abierta y abrazo sincero El refugio sereno a cualquier tempestad Esperanza que ha ido creciendo, alma tierna donde descansar más que playa, color y palmeras Te esperan en Cuba Pueblo adentro tendrás el encuentro Con lo mejor de Cuba Mano abierta y abrazo sincero El refugio sereno a cualquier tempestad Esperanza que ha ido creciendo al mar tienen a donde descansar. Ser un paraíso sin igual rodeado por el mar de la Antillas, sin corsarios ni piratas, sin leyendas que ultramar, coronado por su historia singular. Te invito a conocer su tradición, su corazón, a disfrutar la. Rica Te invitaré también a adentrarte en el moncada, en la sierra en Santa Clara, en la plaza con Martín y tú querrás tal vez elevarte hasta el Turquino o pasear por Paraguay Cuando mis palomas te reciban en mi mar, comprenderás la paz de mi sonrisa y entenderás por qué mi cultura está tan viva, mis hazañas deportivas, mi salud, mi educación, y entenderás mi hermano auténtica como el agua de su playa como el sol de su montaña como el rato de su gente que sonríe diferente así es mi cuba mi hermano auténtica auténtica cuba es auténtica